¿Cómo emitir una boleta fácil en mi post Sanmi B2? Ingresamos la compra, por ejemplo, un lápiz de 250 pesos más un cuaderno de 1000 pesos, teniendo un total de 1250 pesos. Seleccionamos la opción imprimir y esperamos que salga nuestra boleta electrónica.